Diego, buen día. Hola, hola, Nancy, hola, Nicolás. Buenos días, sí. Eh, vos es que este, hay un proyecto en el, en el Parlamento este, que se llama de sostenibilidad de la deuda este, nacional, en donde se prevé que las deudas en dólares de legislación extranjeras y las deudas con el Fondo Monetario Internacional tengan aprobación parlamentaria. Esto es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es una buena ley, ojalá que se apruebe, pero este, la, la forma en que no, nos han endeudado y la... ...de la que nos están endeudando es este, inviable realmente. Entonces, uh -huh. para que entendamos más o menos cómo funciona el tema de la deuda... Uh -huh. ...yo quiero hacer un ejemplo muy simple, muy rápido. A ver, uh -huh. Suponte que viene el Estado Nacional y te dice... Che, este, sabes qué? Necesito que alguien me preste 100 dólares. ¿Sí? Entonces te Bien. dice, bueno... Yo vengo y le digo, bueno, yo te presto los 100 dólares. Si vos me das 100 dólares, yo te voy a pagar 106. ¿Sí? De acá a un año. Entonces, el Estado te da un papelito que dice que te paga 106... ...y vos le das al Estado 100 dólares. Sí. Si vos comparás estos, estos 106, es un 6% anual. Sí, uh -huh, uh -huh. que Si yo lo llevo a puntos básicos, 600. Se multiplica por, por 10.000 y son 600 puntos básicos. Si yo le resto esto es lo que te paga Estados Unidos, que ahora es cero, es el riesgo país. Sí, ¿eh? son el, 600 famoso, el famoso riesgo, riesgo país. país. Que es la diferencia entre lo que paga Estados Unidos frente a lo que paga el país. Se, serían 600. Supongamos que yo le compré esto al, al Estado argentino en 106... Y empieza a haber rumores de que tiene problemas, uh -huh. no exporta, va, y de o sea, va a devaluar, uh -huh. se de capitales. Y yo me doy vuelta y digo, che, sabes qué? Mejor me saco este papelito encima y lo vendo. El que lo compra no come vidrio y dice, esperá, está bien, yo te lo estás compro. vendiendo acá claro. Te lo ven, te lo compro, pero ¿sabés qué? Te voy a pagar 93. Uh -huh. sí. En ese momento vos decís, no, pero yo pagué 100. Te pago 93, si querés. Entonces, está bien. Prefiero no perder todo y lo vendo a 93. Uh -huh. en, este, en este preciso momento, el que compró 93, si cobra 106, va a ganar 13 dólares. Sí. Uh -huh. E invirtió 93. ¿Sí? Este esta es lo que va a ganar, 13 sobre 93, es decir, un 14%. En este momento el riesgo para ahí está en 1.400 puntos. Sí. sí. Ahí pasó, de 600 a 1.400. Está valuando el mercado de que vos no vas a pagar. El riesgo para ahí aumentó. ¿Qué pasó después? Efectivamente Argentina dice, a ver, ¿quién tiene el papelito de 106? Vení que, este, mira Estados Unidos paga cero, yo no me voy a pagar 606. Te voy a pagar 100 eh, y un 1%, 101 de acá a un año. ¿Sí? Entonces esta persona dice, bueno, es lo que puede pagar, seguramente ese papelito de 101 lo puedo vender a más de 93 y acepta. Y pasa lo que se llama canje de deuda. ¿Qué es lo que pasó? ...de cambiar un papelito de 106 por uno de, de 101. Uno, ajá. ¿Sí? Esto es el canje de la deuda. ¿Qué es lo que se hizo ahora, Diego? ¿Qué es lo, que se, ¿Qué hizo lo, hizo lo que se logró hacer ahora se con logró, el FMI? Exactamente. Ajá. Todos pensando que, que estos 93 lo podían vender... ...este papelito de 101, lo van a vender a más de 93. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando tiene este papel, va a venderlo... ...y le ofrecen 87. Mm. <risa> Eso es lo que pasó, ¿no? no que... Es un ejemplo, pero es lo que pasó. Entonces, el que compra 87 va a recibir ahora este, 14 dólares, ¿no? Son eh, 13, 14 dólares sobre 87, sí. y el riesgo país ahora se fue a 16%. Mm -hmm. Esto, a 1.600 puntos. Esto de que el riesgo país aumente luego sí. de un canje de la deuda, no pasó nunca en la historia. Entonces Ajá. pasa acá en Argentina, porque te están cambiando, te están evaluando este título como si no lo, bajar, no lo pagarías, acá... Acabas de cambiar y así se está evaluando. Entonces, este, una de las cosas que ha pasado es que el Banco Central y el ANSES se quedaron con 8 mil millones de, de, de dólares de este, de este papel. Entonces, pasa lo siguiente. Cuando salen a vender este papel, se lo pagan a 87. sí. Entonces, de no prueba... a 101, como, no, se, como se estimaba, digamos. No, ellos el va el Estado, mientras que tenga el Banco Central o el ANSES tenga este papel, es el Estado que tiene una deuda consigo mismo, o sea, no existe esa claro, deuda. Claro. Cuando la vende en el mercado, tiene una deuda el Estado, entonces nos endeuda. Recibe 87 y tenemos que pagar 101. ¿A qué tasa nos están endeudando? Al 16%. Uh -huh. Aunque el papel dice 1%. Claro. ¿No? Eso es lo que, lo que tenemos que ver. ¿Eso por qué se hace? Porque este aquí, que este papel justo es el que se usa para el dólar MEP, porque había que ver el dólar, el dólar bolsa. Entonces usa en este papel. El Fondo Monetario Internacional es clave en este punto. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, si vos acordás con el Fondo Monetario, este precio sube. Este precio sube, la tasa baja, el sí. dólar baja. Sí. Entonces es sumamente importante poder acordar con el Fondo Monetario Internacional. Que estuvo, es, ¿no? Hace unas semanas sí, atrás, estuvo. vino una misión. Estuvo, es claro. en sí, mismo. sí, Lo que pasa es que el Estado del Fondo te dice, bueno, perfecto, vos me debes cómo me vas a pagar. Mira, si vos gastas 50, si vos tenés un ingreso de 50 y gastas 55, yo digo, a mí no me, lo, no me vas a poder pagar. Uh -huh. Necesitas gastar 49 para que me pague ese, esa diferencia. Entonces, en el Fondo le dice, bueno, ajustá tu gasto para que nosotros podamos este, hacer un plan de pago. Entonces el Estado tiene que empezar a, a ajustar. ¿Qué es lo que está haciendo? ajustando las jubilaciones, ajustando la energía, no, lo estamos, vi lo estamos viendo ahora, sí. y aumentando los impuestos. Sí, vienen, se vienen varios sí. impuestos. Varios y se impu termina el descongelamiento también sí, de... Sí, vienen varios aumentos sí, ahora. Exactamente, sí. eso fue un requerimiento. Tecnología, si nosotros, Internet... Eh, aumento de impuestos. Bueno, eh, nafta, los impuestos, bueno, sí, sí. Ah, creo que ahora en diciembre, como dicen Nancy, se descongela todo y va a aumentar. Va a aumentar, sí. pero porque necesitan ajustar para acomodar con el Fondo FMI. Ajá. Y este, y dejar de evita, dejar de endeudarnos al 16% en dólares, que es una, una tasa exorbitante, uh -huh. que lo hacen evidentemente para controlar. Entonces, de nuevo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, y este, ojalá que podamos acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque eso implicaría, evidentemente, una descomprimir el, el dólar, sí. descomprimir la tasa, y este nos daría un horizonte mucho más razonable. Ahora Diego, ¿qué con este panorama que estás contando? Eh, ¿Qué es lo que puede pasar? Claro, ¿qué se espera? ¿Qué se ¿O espera? qué es lo Ajá. que va a apuntar el, el gobierno? El gobierno está apuntando el acuerdo. Uh -huh. Está apuntando el acuerdo. Lo que pasa es que tiene poco tiempo, tiene hasta febrero o marzo, tiene un capital para contener el dólar sí. y están endeudándose en peso. Acaba de emitir deuda que está en peso, que se ajusta por inflación. Eso absorbe los pesos que están en el mercado y el dólar blue baja. Entonces tiene mecanismos. Viene bajando, ¿no? Viene bajando, viene conteniéndose, tanto el, este, el MEP como Aunque el, creo que había subido en estos últimos días a 156, sube, pero subió pero sube muy, muy poquito. Está oscilando ahí durante un tiempo. El Fondo Monetario Internacional es clave, porque si acuerda con el Fondo, pasa esto que yo te digo, baja el precio, baja el riesgo país, baja la presión sobre el dólar, y estaremos en una estabilidad. Entonces sí. hay que estar atento al, al seguir con esto, pero evidentemente va a requerir un ajuste fiscal. Uh -huh. El, el, el claro. Fondo te dice... Vos acá le cambiás el papel por el papel, pero acá me tenés que presentar un programa, decirme cómo me vas a pagar. Y entonces están en ese momento, en un momento en el que tienen que ajustar, hay que ver qué se ajusta. Uh -huh. Y está en una encrucijada y este importante. Entonces, bueno, hay que estar atentos a este, a este panorama, porque en febrero o marzo seguramente, este, eh, si tenemos suerte, podemos llegar a un acuerdo. Uh -huh. O sea que tenemos esperanzas para febrero, marzo del año sí. que viene. De que se llegue a un acuerdo final, digámoslo así, sí. y de que de a poco comience a estabilizarse todo. Exactamente. Pero por ahora el panorama es este, es más complicado. Es más complejo, Ajá. pero bueno, hay que estar atento. Eso, esto es lo que yo digo. Tengamos en cuenta esto. Si la, se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, es una buen, es un buen driver en donde este, van a haber menos presión en el dólar, va a haber un poco más de financiamiento. Este, pero para llegar al fondo va, va a haber ajustes. Uh -huh. Sí. Te hay te esperanzas porque claro, después que quizás estamos súper bien con el Fondo Monetario Internacional y hay que ver cómo está toda la gente común, ¿no? Con, con los aumentos, con los ajustes también. Exactamente, hay que ver qué se toca porque los sí, ajustes... Lamentablemente hay aumentos, aumentos y lo que no aumenta es el sueldo, ¿no? Del, del, digo, del, del empleado, de la gente. Es que el ajuste viene por el lado de la devaluación. Claro. La forma más fácil de ajustar viene por el lado de la... Puede, eh, ¿Podemos pensar en que si hay una estabilidad, el, el, la inflación comience a bajar también? Porque es, mucho se habla en la calle, vos que decís vas al súper, vas al almacén, vas a la verdulería, y viste, lo, los, los precios aumentan, aumentan, pero el sueldo no aumenta. Eh, ¿Podemos sí. pensar en que la inflación el año que viene de a poco comience a bajar si es que hay un acuerdo? Eh, puede subir menos, pero no va a bajar. Ah, bien, puede subir menos, pero sí. no va a bajar. No va a bajar porque se está emitiendo están muchísimo. Entonces, la emisión genera eh, inflación. Uh -huh. Así que este nada. Vamos a ver de que el, las variables no se no se disparen, por lo menos. Claro, que eso se vayan es importante. Con, es por lo menos que vaya de a poco, para de que no poco. sea el cambio tan brusco, ¿no? Para, Exactamente, Entonces, para los es clave el acuerdo. Así que estemos atentos. A ver uh -huh. cómo nos va. Bien. Bien. Eh, Diego, la gente que quiera información, eh, ¿se puede acercar a las oficinas de Valerza? Sí, se pueden. Alvear 499, estamos a uh -huh. media cuadra del shopping, este, de 8 y media a 1 y de 2 a 5. Y después nos encuentran en las redes sociales, en, en Facebook o por la página de valerza.com.ar. O nos mandan un correo electrónico o un a Valerza. ¿Hay que sacar un turno para ir a...? Hay que sacar turno este, eh, y le damos un horario y lo, uh -huh. lo atendemos sin, sin cargo, las consultas son sin exactamente. cargo. Exactamente. Y si no, algunas consultas pueden hacer también ahí en, la, en las redes sociales. Que en las redes nombrar. sociales, exactamente. Y las charlas que tenemos los miércoles, siempre lo decimos, las charlas que tenemos los miércoles, la este subida. mismo miércoles o mañana ya están subidas a las redes sociales de Valerza, sí. por si quedó alguna duda. Diego, ¿Mm? estamos a 2 de diciembre. Antes de fin de año tenés que volver a tocar. ¿O no? Tenés que hacer un show acá, ¿Acá para Navidad. Claro, eh... podría ser, ¿no? Al lado del es... arbolito. Claro, no, ya acabé. la semana que viene, después del 8, ya aparece el arbolito. Eh, así que podés hacer ahí un show previo. ¿Nos quedan cuánto? ¿Dos, tres semanas? Nada. El, el, creo que el 24. 17 días nos quedan, digo Bueno, que... sí, el 24 sí. tenemos el último. Ya me queda poco tiempo para ensayar. Claro, <risa> así que bueno, ponete las pilas. No sé si bien. algún ¿Eh? villancico, algo así. Claro. Con el saxo. Ahí, con no, no el saxo, claro, ¿no? Podría bueno, ser. puede ser. V vemos ponemos que no. el tema Gracias. ahí de, de Luis Miguel que suena tanto. Ajá. ¿Eh? Así que bueno. Bueno. Ya, está, ya está comprometido, Diego. Ya, y... no, me, no me respondiste, pero yo te comprometo. Dale, dale, dale, vemos qué hacemos. Bien, ahí este más, Diego, Diego Zuliani de Valerza, como siempre, como todos los miércoles, acompañándonos.